Este es el mensaje que la doctora Elena Salvador tiene para las futuras investigadoras. Que mucho ánimo, que la verdad es que, que eso, que aunque hay momentos que a lo mejor tengas, ya te falten un poco las fuerzas, que hay que continuar, que hay que hacer todos los días un poquito, un poquito, un poquito, aunque no tengas ganas, tienes que ponerte y tienes que seguir. Y que al final vale la pena. Y sobre todo, lo que creo que más... Creo que es una, un mensaje interesante, es que siempre se ha planteado el doctorado eh, con un futuro dentro, de, a lo mejor, de la universidad ¿no? o del campo académico. Y, sin embargo, en mi caso particular, a mí me ha servido para luego tener un trabajo desde un punto de vista profesional, eh, fuera en la calle, y creo que eso es súper interesante. Soy Elena Salvador García, soy ingeniera de diseño, estudié en el CEU San Pablo, de aquí de Valencia, y bueno, luego hice un máster en conservación del patrimonio arquitectónico en la Universidad Politécnica de Valencia, y posteriormente hice el doctorado también en el programa de arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia. Elena, ¿qué es para ti la investigación? Sobre todo innovación. Para mí ciencia es eh, innovación, es eh, aportar algo nuevo al conocimiento, partir de algo de lo que ya se ha hecho, pero sobre todo aportar tú algo nuevo. También de cara a mis hijos me parece que ha sido un aprendizaje, ha sido un ejemplo ¿no? para ellos. Me parece que, que el que ellos vean que tu madre está esforzándose ¿no? que con mucha dedicación, porque al final son mínimo tres años, eh, casi cuatro muchas veces, que, que son de, de mucho esfuerzo, ¿no? de trabajar mucho. Y creo que eso también no sé, les, ha, les ha ayudado a ver a ellos pues, qué significa eh, pues esforzarse, eh, luchar por algo que quieres. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.